Soy Agustina Míguez, Reina Departamental de Tupungato. Tengo 20 años y estoy estudiando el tercer año de Bioquímica. Yo siempre tuve esa, esa cosa en la cabeza que me decía Presentate a Reina, que seguí una experiencia única y es una sola vez en tu vida. Entonces me dieron la oportunidad de presentarme y acá estoy, <ríe> representando ahora el departamento de Tupungato. Muy emocionante porque no me lo esperaba, pero sí, muy emocionante. Es lo que yo quería lograr y bueno, se me cumplió el sueño. Sus paisajes. Eso es lo que... Eh, eh, hace que tu Tupungato sea diferente sus paisajes, su gastronomía la gente eh, su calidez las varias experiencias o actividades que se pueden realizar en ese departamento si salgo Reina Nacional de la Vendimia me gustaría que la gente conozca un poco lo que es la historia de la Vendimia y lo que se vive y mi proyecto es eh, concientizar a los niños sobre el cuidado del medio ambiente Mama mind down